Nuestro botón de nuevo funciona y nuestro botón de cancelar también. Yo ahora estoy, le hice clic en nuevo y debería poder darle alta a algo. No pasa nada. No tengo programado el botón guardar. ¿sí? Y acá es donde aparece. Fíjense que hasta ahora no hemos agregado ningún CN. Que era lo que era tu pregunta al principio. Y acá recién aparece CN, O sea que para cargar datos a un cuadro no hace falta ningún CN. Agregamos un fito dado, llamamos al, a la función estática del dado para, cargar, para hacer el SQL y todo lo el... demás esos datos y lo pasamos al cuadro, el cuadro lo mostró eh, agregamos un botón de nuevo el botón de nuevo nos muestra el formulario el formulario está vacío, está, está listo recibiendo datos digamos que nosotros estamos escribiendo acá y ahora deberíamos poder hacer clic en guardar y registrar un dato nuevo hasta dentro vamos a describir acá en la base de datos aquí entra en juego el CDN ¿Sí? nuestra operación tiene un CDN, dos pantallas y nada más lo que necesitamos ahora es un controlador de negocios y configurarlo con la tabla, en este caso es una sola, con la tabla que queremos modificar cada vez que yo quiera modificar, borrar y agregar un, un dato nuevo en la base de datos voy a necesitar un CL si quiero leer, cargar datos en un, en un cuadro, mostrar datos, nada más leer datos, no hace falta un ah. entonces, vamos a la operación, las flechitas, agregamos un componente y ahora tenemos las dos opciones que, te, que tenemos hoy, solo que en vez de, de ir por CI vamos a ir por CN Toda y un barco CD. El nombre, vamos a seguir esta nomenclatura. Si hoy le pusimos al CI, CI y en bajo tipo de documentos, al CI le vamos a poner CN y en bajo tipo documento. documentos. Guardar, actualizar y acá está mi CI. Tiene un CI y un CN. Sí, un CI y debajo del CI un C dijimos que necesitamos un CD siempre que vamos a escribir sobre la base de datos ya sea para borrar, para modificar o para agregar algún nuevo registro y que no hacía falta para la, a la hora de leer o a la hora de cargar datos en un cuadro entonces tuvimos que agregar este CDN en este caso la gente que programó TOA ideó los componentes de, de, de negocio para que se encargue de todas las reglas o sea cuando uno tiene un modelo muy grande de datos suele tener relaciones entre tablas, varias relaciones entre tablas, ¿sí? y generar las consultas para tener los datos de, esas, de todas esas tablas con sus relaciones, traer todos los datos relacionados, sí. por ejemplo, Ulises dio un ejemplo de una persona con todos sus teléfonos, sí. que se les ocurrió que dentro del modelo de, que... de negocio podía tener un componente que es el dato relación, que es un componente especial que nos permite definir las, eh, todas las tablas que vamos a que van a ser modificadas por nuestro formulario, o que pueden llegar a ser modificadas por nuestro formulario, y las relaciones que hay entre esas tablas. Entonces nos va a ayudar a la hora de modificar, de borrar o de agregar datos en esas tablas relacionadas. Entonces, los CNs tienen, o sea, a los CNs le, le podemos agregar datos de relación y a los datos de relación le podemos agregar distintas tablas y las relaciones que tienen esas tablas. En este caso, justo en este caso, es una cosa visible, tenemos una sola tabla, no hay relaciones. Entonces, CN, yo quiero agregarle, crear un componente asociado a este de CN, de todas mis opciones. Puedo agregarle un CN al CN, puedo mi CN, puedo agregarle toda, un dato de relación o un dato de tabla. Esto sería una tabla, digamos. Okay. Para ordenarnos la vida, siempre vamos a agregar adentro de los CM datos de relación, y adentro de los datos de relación los datos tabla. Ah, que vendrían a representar las tablas. Entonces, DM, datos de relación, y un bajo, eh, tipos, dos, sí. Este va a ser mi datos de relación para el CI. Selecciono datos de relación. Si acá le doy guardar, me acuerdo si todo me va a dar el error o no. Vamos a intentar, funcionó, se guardó y acá está. Y CN su dato de relación. ¿sí? Y al dato de relación, fíjense que la única opción que me da todo para agregarle un componente al dato de relación es un dato pago. Son una tabla. Y le vamos a llamar, ¿cómo se llama la tabla? Se llama eh, ticos, documentos, ¿no? Ticos y marco O le poníamos desde. Bueno, vamos a hacer ordenados. Una arena. Ah, pues sí. lo vale. guardé. Bueno, vamos a poner listé y un bajo. Y vamos a ver cómo está la tabla en Así se llama mi tabla, tipos y un bajo, documentos. Y al R le voy a agregar datos tabla, para representar a esa tabla se va a llamar DT y un bajo y el nombre de la tabla. O sea, tipos y un bajo, dos, dos, seleccionamos y le damos guardar. Ah, perdón. Antes de poder guardarlo tenemos que decirle a todo, a cuál, tabla está, a cuál tabla está representando este dato tabla. La fuente de datos es la única que tenemos, la fuente de aprender, el esquema es el único esquema que tenemos, la tabla. Tipo, y ahí sí ustedes fíjense que si prestaron atención cuando yo recién abría acá decía cero columnas uh -huh. y a partir de que seleccione la tabla tipo de documentos me trajo las dos columnas de esa tabla si yo, si yo cambiara y, y eligiera la tabla personas aquí vemos que me trae todas las columnas de pero lo que queremos es tipo guion bajo de documentos con sus dos columnas toma vale todo la configuración desde el modelo y aquí lo hago. acá hay una cuestión, si sí, nosotros comenzamos este tutorial creando un, una operación con el asistente. Mm. Y cuando el asistente nos preguntó qué tabla queríamos usar, le dijimos, y de bajo documento. Entonces, el asistente ya creó un dato tabla para esa tabla. DOA no permite crear más de un dato tabla para una, una misma tabla. Sí. Entonces, acá no me está dejando crear este dato tabla, yo voy a tener que cancelar, o sea, salir de acá nomás. Me voy a configurar mi datos relación y voy a buscar ese datos tabla que creó el asistente, fíjense me voy a editar las propiedades del, del datos de relación, tengo una pestaña que dice tablas, acá yo puedo agregar las distintas tablas que van a formar este dato de relación, en este caso tengo una sola y si me fijo, esa es la, eh, o sea, este datos tabla es el único que creó el asistente, y este identificador? va a aparecer acá abajo dentro de el DT. de datos de Relación sí. adentro del de de relación va a aparecer este dato de tabla con este identificado sí ahí yo tengo que ingresar dt dt bajo, tipos abajo tipos de guardar de actualizar está la tabla si nuestro si nosotros además de modificar esta tabla tendríamos tuviéramos que modificar la tabla de personas en esta misma operación deberíamos agregar ese otro de otras tablas y deberíamos configurar la relación entre ambas tablas.